Hola, soy Melancarpa. Les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cir Continuo Sin Carpa. ¿Qué hace Melancarpa? Nada. Estimadas y estimados... El ¡Emperadores! emperadores. Damos la bienvenida al cuarto episodio De la segunda temporada De Circo Continuo Sin Carpa Donde podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo De nuestra familia Y como siempre A la vendedora hablando pavadas ¿Dónde se habrá metido esta gata? Que es tete tete. Que es Rutinómetro, un objeto que sirve como medidor secuencial. ¿Dónde dice un objeto? ¿En qué parte dice un objeto? Cuando es... grabamos el número de Clown Hubo que luchar contra las inclemencias del tiempo ¿Te fijaste que la palabra inclemencia está seguida del tiempo? Lo mismo que la palabra incipiente que... Bueno, bueno, vean además al Dementor Rosado Igual que esto claramente es distinto, así que para. Vale. Y acá tenemos que ni la lluvia nos para. Es una persona, eh, no es una cámara de fotos. Hola, saluden a la cámara. Allá tenemos otra luz. Y allá tenemos a Lara, que pobrecita no le estamos dando un paraguas! <risa> <risa> no Está condenada a para paraguas! Spoilerazo. Sí. ¡Quizás un pingüino te traiga uno. Aunque siempre me acusan a mí de romper. Esta vez le pasó a cutralco. Marquito. Le corta la cabeza. Pará, ahora se le subo. ¿Sí? Bueno, va para los bloopers. <risa> A veces el camarógrafo se equivoca y confunde las partes de los animales. Ay, la del pato. Recordarán al diablo decir continuo que mostramos un poquito en el primer capítulo. Resulta que, por sus colmillos especiales, tenía algunos problemas de dicción. ¿Qué te puedo decir? Que no sepas. Eh. Que no sepas? A ver, ¿cómo es la S? ¿Qué te puedo decir? <risa> sí, ¿por Porque es un diablo que tiene dificultad con las S. Y bueno, estos colmillos no son nada fáciles de llevar. ¿eh? La cuestión es sencilla. Todo el mundo tiene que... ¿Cómo es sencilla? ¿Cómo es la palabra sencilla? Sí. No te aprovechas de que no puedo hablarlo lo suficientemente bien. Si alguien ¿Suficientemente cómo baja... es? Suficientemente bien. Si alguien se baja del caballo, ¿cómo se dice? Se va cayendo. No, no ahí se cae, pero si se baja es de sencilla. ¿De sencilla? Bueno, todos nuestros agentes pueden ver Fue con subcontinuo. Recordarán que para Subcontinuo unas imágenes flasheras de instrumentistas En este caso veremos al falso clarinetista Con su audio original No sé si es el la luz es adecuada si esta en la ropa negra que tenía para hacerlo espero que no se vea el penito de mierda ar... pero hago que tocó un clarinete lelele le, le, y este tema que tarareo no tiene clarinete ni ahí. en alguno de nuestros vivos tuvimos el humor de cebadios si sí, ¿Sí alguien se ahorca con una toalla, se quita la vida. Claro. Un rinoceronte viejo es un rinogeronte. Eso es muy malo. Ahí, escuchamos el off, del, el off del fotógrafo que estaba callado. Sí, sí. Son muy malos, ¿verdad? Perdón. ¿Quiénes no. vieron subcontinuo, ¿sabes? ¿Todavía no vieron subcontinuo. En el número de clown había una puerta. Y el importantísimo rol del sostenedor de puertas Aunque no siempre lo cumplió De modo correcto Baja <risa> Se cae puerta La tejedora de sueños puede tejer muy bien Aunque no siempre destejer Formarán un nuevo ciclo Con una paleta diferente ¿Quién sabe si habrá oídos? para escuchar estos crepitares sí, sí, sí. tienen embargo, se me red de hijo, tendremos que filmarlo de nuevo y continuando con la tradición de esta nueva temporada los laboratones viendo la tele se engancha, se engancha no como me enganché y puedo hacerte así, te puedo hacer como te pego eh, la ¿Qué te ca... tengo una... ¿Qué que hacer que, borratona ¿Qué? un ratito bueno, quizás... Ay, ven, ven, ven, ven, ven el canal. Ven, ven, ven, la gente. Me y se fue la Y así termina el cuarto episodio de la segunda temporada de... Si sin carpa. Nos despedimos con una toma que, si bien quedó, demuestra que el doctor Do no sabe contar.